Creemos otra vez. Porque me llamó la atención y bueno, tenía que aprender otras cosas. Uno a veces no tiene mucho tiempo en la vida. Entonces uno tiene que tratar de invertir en lo, que, en lo que se pueda para mejorar. Por eso mis horas nocturnas. Cosa que no debería hacer, ¿no? Pero vamos a ver. Aquí aparece y me dio por buscar esto algo serio. Algo correspondiente a la hora ya no entiendo esas caras a qué se parecen y en qué base bueno por la palabra apocalíptico esto parece perturbador pero a otro nivel y tiene razón no voy a opinar a qué se parece esto porque sería un insulto pero yo creo que es un insulto no enfrentar los problemas de la vida diaria de una forma chistosa porque si no, no lo voy a solucionar este de interrogación dice mucho y esta es la parte. No se sabe si son manos o son tablas. Si el que está narrando esto está trayendo el mal al mundo. Pero yo estoy muy claro y lo que acabé de decir. Capaz y los que están narrando, la Biblia y cómo se está llevando están trayendo el mal al mundo. Y las personas como nosotros que podemos traer el bien al mundo estamos siendo corrompidas por nosotros mismos o por las decisiones de la vida. Entonces... ¿Qué podemos esperar? Estamos en un punto inflexivo de la vida En donde uno tiene que reconocer Inclusive en los peores momentos como yo Sabrás tú también Cómo tienes que reconocerlo sabiendo De que te sientes impuro Por tus pecados y porque no sabes qué hacer Entonces, ¿qué te tengo que decir? Presionar a que no lo hagas Yo creo que lo correcto Es que tú tomes tus decisiones por ti mismo Y digas, hey, hasta aquí con mis problemas Mis miedos y enfrentemos. Por eso ahora estoy haciendo esto. Porque yo no puedo hablar de algo tan importante para la humanidad como es la cultura cristiano, judeocristiana. En las cuales muchas culturas se han forjado. Países continentes. Y más que cultura, wow. Una religión que conecta inclusive países e imperios. Y que manda los imperios, que inclusive no, no estén de acuerdo con sus propias leyes al declive porque una persona elegida siempre sale y dice lo necesario para esos tiempos así que vamos a poner a prueba esto ya buscamos lo que acabas de ver así que vamos a poner aquí bueno yo creo que es lo más correcto las aguas de arriba Vamos a ver qué tan fuerte es la tecnología para generar estas cosas que nos gustan. Información chistosa y relevante. Así habla el subconsciente. No piensen que todo tiene que ser literal. Así como es necesario leer libros, creo que también es necesario que nosotros como personas comencemos a salvaguardar cosas que en realidad deben tener importancia en esta vida. Suma importancia en ese punto ya no tengo que opinar ni hacer ni decir más nada porque yo creo que es muy necesario comenzar a crecer comenzar a hacerlo sin más nada las aguas de arriba wow una cascada una caída Aguas de, arriba, aguas de arriba, aguas de arriba Aguas de arriba Aguas de arriba, aguas de arriba Aguas de arriba, aguas de arriba Es literal O sea, porque él toma palabras Yo sé que él se refiere a las aguas Aguas de arriba Me imagino No imaginaba esto Ok La luna Es un reflejo Del sol Me gusta hacer estas cosas porque es divertido. Para mí es divertido porque me. es como cuando uno era niño y uno que tenía la creatividad para hacer cosas que uno de niño hacía que que cuando uno crece no lo hace. Pero es porque la vida se vuelve tan monótona y frecuente que no nos damos cuenta cuando estamos envejeciendo y perdiendo ya ese apetito de curiosidad que de niño teníamos. Entonces. Nos enfrentamos a esto a diario. Tratamos de hacer algo para mejorar esos tiempos de respuesta. Entonces, es lo que recomiendo. Que comencemos a, a descubrir, a aprender nuevas cosas. La luna es un reflejo del sol. locas no las nubes detrás del sol yo creo que lo que más se pierde aquí en tiempo es el tiempo de carga de la aplicación entonces también creo que es necesario que los silencios los utilices para pensar en otras cosas Mira, descubre lo que tienes alrededor Digo, porque hay mucha gente Que actualmente está trabajando duro Y sigue estudiando para Enfrentarse a lo que actualmente es la vida Y eso no es fácil Entonces, ¿qué más le tengo que Recomendar a la gente? Que sigan adelante Y hagan lo que tengan que hacer para crecer Porque En estos tiempos yo creo que sería lo mejor creo que no vamos a solucionar nada tratando de hacer las cosas de una forma muy diferente y estas fotos son montajes digamos que todo es montaje en realidad pero es un tema real estas cosas que pasan han pasado pero tenemos que entender una cosa, esto el dibuja el hace montaje, muy reales, demasiado reales, pero la realidad que vivimos no es mentira, pasan cosas extrañas, pero no tengo que hablar de nada de eso, son cosas que pasan, Que no existe Solamente tienen creo que 40 minutos 50 minutos de De noche Noruega es algo bonito si parece montaje esta, no. esta es una gran base de datos hermosa pero la mayoría parece en montaje sin embargo juega mucho conmigo porque pero puede ser montaje solo estoy usando referencia yo sé que la referencia aquí tomando el el adjetivo y el predicado transforman todo. Qué belleza. O sea, pues esto está hecho para crear nuevas cosas. Me encanta. Vamos a poner algo tonto. Hora <Risas> de dormir ya. Ya, ya como que es hora. A veces me sorprende. Abro eh, Windows Inicio y arriba dice el título Productividad y me muestra aplicaciones que puedo utilizar para hacer cosas importantes. No está mala la idea. Para nada mala. Un GIF de algo no estaría mal he quedado pensando muchas cosas. Hay muchas que pueden ser necesarias. Por ejemplo, usar PowerPoint para crear lo que vienen siendo videos y <ríe> Y a eso le llaman cuatro de esos. Ya no. <ríe> eso está sobrepasando la realidad. Sabes qué al ver esta cosa del 4D la cuarta dimensión parece el mundo de los sueños, el mundo ese onírico que crea nuestra mente que bueno pues no podemos entender justamente ese espacio que bueno pues está entre la realidad que nosotros vemos en 3D la que estamos viendo y palpando actualmente con la que genera nuestra mente subconsciente nuestro subconsciente mejor dicho cuando veo estas cosas y veo figuras Vamos a ver si es un poco abstracta. No, no abstracta, o sea, pues abstracto es algo que, wow, que no se puede definir concretamente, pero cuando estás llegando a un punto de afinidad científica, bueno, bueno, en lo cual has aprendido porque te has mantenido estudiando, te has mantenido tratando de aprender. No de la forma más correcta, pero de la forma más chistosa para cuando se haya tiempo, cuando quieres crear algo que obviamente tiene que ser algo creativo las cosas ayudan de un lado tengo la magia de la geometría y de otro lado tengo los avances científicos unidos por un artículo en cubo de metatron en cuarta dimensión veamos qué puede hacer la computadora para bueno sorprenderme qué tanto puede crear imágenes Pero, al parecer no creo que lo pueda hacer aunque parece tétrico muy tétrico ¿saben por qué? no me parece raro porque las masas celulares disculpen las masas celulares el plasma la célula el núcleo me olvidaron, ya hasta las partes de cualquier planta y cualquier tipo de, estru de estructura celular que nosotros podamos palpar, tiene algún parecido, inclusive eh, lo que viene siendo la descomposición, o composición basada en ya, ¿me entiendes? Composición, fermentación, oxidación. Bueno, cuando lo pones en un microscopio, muchas de estas figuras, siento que las he visto, esta parece la sangre, los tejidos llamativo, celulosa, bueno, no, no parece nada la celulosa. Neuronas, acciones, la vida, o sea, pues de una forma un poquito bastante avanzada puedes ya comenzar a, a, a entender cómo trabaja el subconsciente, cómo tu mente trabaja y usa imágenes para referenciar algo que no podemos entender, para darle primero una idea un logo y luego que le das el logo automáticamente la idea está ahí y mediante estudio, ensayo y error sacamos las teorías, hipótesis para que una de ellas se transforme en ley cuando ya se contrasta con una realidad consensuada porque llegamos a un punto comunal, algo común entre, entre toda la sociedad sea cual sea la sociedad con la que estemos hablando con sus reglamentos y sus normas pero me llama bastante la atención bien vamos a poner algo un poquito más bueno eh, moléculas subatómicas ¿no? moléculas subatómicas oh. bueno me equivoqué en algo ¿no? apreté enter antes de salir moléculas bueno, subatómicas bueno, ¿con qué? Vamos a ver qué tan abstracto Es que hay un dicho que dice que lo de, lo, lo de arriba lo, lo de abajo Así como es arriba es abajo <ríe> Creo que es así Vamos a esperar que termine todo tarda Por esas Esas pequeñas Ya me entiendes Tomas de tiempo que utilizan la aplicación para poder procesar la imagen. No es chistoso. Mm. Vamos, debería pasar un poco algo más realista, al realismo. No, no le vamos a prestar atención y no puse moléculas subatómicas pero yo creo que ni se complejo incompleto veamos Bien, moléculas subatómicas y tenemos bueno el sustantivo el adjetivo tenemos el artículo mmm, tenemos un no exactamente un verbo pero yo acabo hablando de comparación ya estamos tratando de hacer una referencia con el predicado lo que nosotros queremos ya eh, realizar una comparación que es con el universo queremos dar a entender que las moléculas subatómicas puedan tener una relación con el universo que tanto pueden compararse y la cosa no cambia para nada, no, no cambió mucho. Pero a veces, cuando no, cuando no hace muchos cambios, eso da mucho a entender. Vamos a poner porque cuando él toma datos, a medida que tú escribes un párrafo le está mostrando que tiene que tomar dos datos entonces si no hay margen de equivocación o es sea, que la tecnología la IA entendió automáticamente que que más que buscar una referencia y hacer un fotomontaje automático un collage de bueno pues, como le decimos acá en Panamá cuando hacen una chicha una chicha en combinación de agua con químicos que sabe azúcar y ya te salió una chicha saborada, ¿me entiendes? algo artificial Artificie. arte, tecno lo que sea que el ser humano puede utilizar para ¿me entiende? para, para transmitir el conocimiento que adquiere a algo que lo pueda materializar digamos a estas estrellas se ven a través de la luna no cambie mucho que a veces ni pregunto no cambia mucho para nada aquí está esta imagen parece ya una correlación bastante interesante a veces lo, bueno cráteres de la luna etcétera de cosas aunque la luna cuando tú la ves en el cielo es solamente un, un reflejo en negativo ya, lo vamos a dejar ahí. Hay muchas cosas que se venden a nivel científico y otras cosas que son reales. Pero esto que está aquí es un buen fotomontaje que expresa lo común que viene mostrando la luna con el cielo. Esto me pareció más en común a las dos comparaciones que la IA tiene que generar para crear su imagen. Todas las demás son irreales. Son algo bastante, bueno, llamativo. Pero esa irrealidad que se vive es una comparación, estoy poniendo cosas que se puedan comparar, no es lo mismo que yo ponga aquí el sol de la mañana y me va a salir el sol de la mañana, no vas a poner algo obvio, sino algo abstracto algo que ella pueda unir y transformar en una sola cosa, como hicimos con lo del cubo de matatron en 4D eh, bien universo geométrico es una gran aplicación en la cual nosotros podemos poner esas imágenes y hacer ese tipo de collage partiendo de una frase una frase que va a utilizar todo el contenido de la frase para crear lo que en base a la palabra a la frase que se mostró realizar una imagen compuesta en base a la base de datos enormísima que hay en este mundo universo geométrico, si fuera geométrico Está mostrando. <risa> Esta sí está bastante cool. Ok. Círculos, cuadrados. Pero cuando pongo geométrico y se muestra esto, esto ya aparece hasta el toco. Hasta cuando, ¿me entiendes? Cuando la célula de un árbol eh, crece. Hasta el punto. No, no sé cómo vendría siendo eso. Viene siendo eh, la forma en que ella crece desde el núcleo. Un, hay personas que hablan de que de que la vida se adapta a las condiciones que vive y es como si fuese un código genético como la música ¿eh? con la música, al tú reproducirla crea lo que viene siendo silencio crea eh, emociones a partir de notas musicales y escalas y lo que viene siendo el universo y la vida en sí que viene siendo una comparativa es lo mismo ella nace desde un punto en, que, en la cual ya viene codificada desde los genes que son las semillas y el nutriente que reciben de su tierra más todo el nutriente que hay en la tierra nuestro humus es una huella dactilar única que puede estar en todo el mundo que tiene cosas en común como generar la vida como nosotros la conocemos en común te vas y ves un sembradío de maíz, un sembradío de tomate, vas a ver que todos los tomates no van a uno que crece aquí porque creció al lado en la casa del vecino y el de mío se parece más al mío y el tuyo, al tuyo, no nada de eso, sino que hay diferencias genéticas que muestran dentro de la estructura celular que este tipo de estrellas, este tipo de, de, de ¿cómo es que se llama? Hablo de estrellas, de, de, de, de, de, de composiciones en base subatómica de la vida se crean en base a su condición. No solamente se va a manejar con reguladores, aunque se puede tomar que por hablando de reguladores, los reguladores en sí vienen siendo esto. Los reguladores de la vida vienen siendo los que crecen y generan este tipo de crecimiento a base de la condición en la que se vive. Que viene siendo la marca de agua. Muchos somos como somos y nos vemos como nos vemos por los reguladores que nosotros hemos tenido reguladores pueden ser nuestras horas de sueño como yo que estoy aquí tarde de la noche hablando de estos vídeos porque me siento más cómodo más para pensar con más silencio y bueno a diferencia de ti que capaz y lo haces en el día tienes un cuarto encerrado y puedes hacer lo que quieras cuando lo puedes hacer sin embargo el código genético de cada persona sigue siendo el mismo y va siendo en común a como nos parecemos y también el código en común genético nos hace humanos, nos hace mamíferos y ahí vamos aumentando la escala hasta que encontramos algo en común entre una planta y un ser humano, que vienen siendo células la vida en sí las cosas así así que vamos a buscar algo bueno de interés un poquito emergente y exclusivo, bastante excéntrico vamos a poner así vamos a ver qué tan potente es. creo que me equivoqué porque le puse h en vez de u <ríe> no importa vamos a ver qué hace la IA lo que saben de automóviles y de bueno videojuegos también saben que ¿Cuál fue el chaparral? Esperemos. Toma su tiempo. Si <risa> sí, lo hizo, aunque no tan bien, pero <risa> wow, chaparra. Me imagino que buscó lluvia. Esto parece lluvia. ¿no? Ahí está. <risa> eh, vamos a volverle también eh, el sueño en realidad los que me molestaban cuando yo me equivocaba y decía cosas como. Eh, Toyota ni San... sí. <risa> <risa> estas Estas cosas divierten, divierten. Con el tema de la marca, como que estamos teniendo un poquito de... Esto parece los dibujos que uno quería hacer de automóviles cuando no estaba chiquito, que te salían mal. <risa> o bueno, una persona con, con mucho apasion, apasionada a querer crear, ser un diseñador de, de, de tipo de vehículo automóviles es malo dibujando. Bastante chistoso, bastante, bueno, tonto y tonto, bastante tonto, y eso a veces relaja no todo tiene que ser tan serio tan maravilloso no hace cualquiera tontería puede relajar a uno en cualquier momento a ver ya buscamos eso ahora vamos algo más serio porque si alguien viene y me dice que algo serio es buscar mmm, las 10 dimensiones o las 10 densidades de la física, poner cosas así a ese nivel de ser, usted no sabe de seriedad. Usted es una persona que ha aprendido con la seriedad de lo, con lo, de lo que usted ha querido estudiar, porque eso es lo que se le vendió de que era serio, y es serio. Pero esa no es la idea de seriedad, la, la idea de la seriedad en el asunto es buscar algo real, algo verídico, y plasmarlo ahí buscando crear una coincidencia en base a esto. A un montaje Algo que puede ser una estafa Algo que no puede existir Algo que no puede estar pasando Sacarle provecho a la tecnología Como el subconsciente Todas las mañanas muchas personas sueñan Y saben que son sueños que tuvieron Porque simplemente era lo que habían experimentado Y se dan cuenta con el paso del tiempo Que nada de lo que habían experimentado era tan importante nada que la mayor experimentación es seguir aprendiendo como vemos aquí vemos una composición que parece como cuando la vida misma se está descompuesta o lo que da a entender a los dos testigos es que esto, las personas los testigos apocalípticos son personas cerebro, esto parece un cerebro me imagino que se está refiriendo a la el conocimiento solamente a lo tonto estoy solamente tomando imágenes comparando pensando que pueda pensar la hija que no piensa nada solamente está uniendo imágenes y yo estoy dándole sentido ya una interpretación que divierte divierte a muchos le va a estar divertido parece un riñón entonces muchas veces cuando veo estas cosas y veo esto, lo que me imagino es organización celular Cuando veo esto de acá, ya esto es preocupante Mutaciones, seres extraños Muy raro Cuando vengo acá y veo estas cosas No sé si es un puerco muriéndose o okay, qué Pero relata muchas cosas extrañas Como acá, acá y acá Son cosas, unas combinaciones que de verdad me sorprenden Pasan de lo apocalíptico a lo bastante extraño, como la IA lo une, como usa el patrón que, bueno, el programador de ese código hizo. Así que, bueno, aquí veo composiciones bastante abstractas: la tumba de María. Magdalena. Ya muchos saben quién era María Magdalena y para los que no saben era una prostituta, y conocida de Cristo, según los relatos bíblicos. Entonces, pensar en esas cosas llama la atención. Vamos a ver qué hay, vamos a ver qué se encuentra. bien tétrico esta es tétrica esto parece una tumba se pervirtió y aquí ya esto no sé si parece sangre o ahí sí se sí parece una se pervirtió tétricamente aquí parece la bueno parece sí, la capa No. porque qué, la tumba de una cosa maría magdalena otra cosa él solo hace referencia la vida vida después de la muerte y la vida después de la muerte aquí es lo que estamos viendo aquí, esto parece en letras muerte después de la vida para entenderlo más no porque en base a la muerte se está hablando para mí la muerte era más el verbo el, el sustantivo que la vida porque la vida estamos hablando como de, de la vida el, la, las vivencias de la muerte eso es lo que se da a entender en la frase así que me interpretó bien incluso me hace recordar para que uno aprendió las la educación que tuvimos el, el español que aprendimos bien veamos esta no, hora de la nada sale mosquito de todos lados una costumbre Muerte después de la vida. Muy extraño. Esto parece una imagen de cierta cosa. Cierto personaje. Bastante extraño. Eso parece sangre. Bastante tétrico. Bueno, y qué tal si nos divertimos con algo famoso. que tan capaz Dominic La Roca, me imagino que él buscó una roca, buscó el nombre Dominic en la historia, la base de datos. Sí. Solamente datos. Digamos que los ojos son roca. Lo busca muy tétrico. No sé si porque estamos rozando a las 3 de la mañana. Bien, ya buscamos esto. Hace solamente apareo entre dos imágenes o oh. Basado en la frase Si busca Dominic va a buscar en la base de datos Dominic La roca va a buscar la roca Johnson va a buscar lo primero que sea Johnson D. Rockefeller. ¿Qué, qué, qué escenario ni voy crear con palabras un poco imposible Para mí imposible porque en mucho tiempo no se podía saber. Aunque bueno, hay imágenes. <risa> la deformación de un viejo según lo que se tiene en la historia de niño. Ahí le hizo un maquillaje de rostro. <risa> increíble, increíble. O se le hizo un maquillaje de rostro para verlo como niño y eso quedó como si fuera un, un hígado de nuevo. Mm. si cambiamos el de niño y, y ponemos eh, hipster Un palabra utilizada por muchas personas para denotar esos sí. con una persona que es atea si sí se va a imaginar muchas palabras porque hay muchos códigos en mi ética que evitarán siempre que yo escriba ahí y pase lo que tengo en mente porque yo creo que no es vanidad. no porque uno quiere alardear de que uno tiene la capacidad de escribir cosas bastante abominables bueno la de hipster no cambio porque hipster debe significar algo pésimo montaje, o sea, no... tómenlo así en un rostro no se puede poner una imagen tan pequeña por eso se deforma pero te veo, parece un ciclope wow a ver, vamos a escribir algo que de verdad se sale de todo de, de toda línea, porque lo puedo escribir porque encontré que es lo más cercano aunque ustedes pueden hacer algo mejor como siempre lo digo son palabras que no creo que sean buenas ni mencionarlas pero para que vean que tan capaz es esto de crear y por porque ustedes son fuertes de mente, los que no por favor con leer solamente lo que escribí por no estén inventando esto ya es bastante fuerte si lo creas a como lo estoy pensando por eso utilizar la segunda palabra porque no estoy describiendo al ser como en sí es estoy describiendo al ser como en realidad pudiese ser si fuera lo contrario a lo que se está mostrando y se está vendiendo obviamente yo no puedo pensar que como uno sea y vea las cosas, está bien, pero entonces uno tiene que utilizar términos que la gente entienda para que entienda, y ahí lo vemos: cabeza de macho cabrío, una serpiente. Esa serpiente, para no decir de, de dónde sale, aquí se está mostrando. No se pregunte más, otra serpiente aquí son los cachos, esto es bastante extraño aquí lo que están viendo una combinación de un ser aquí, otro ser aquí, no tiene rostro, esto es bastante raro pero esto puede mostrar una cosa, el morbo el pecado la perdición, todo en un solo rostro lo que tú estás viendo aquí es lo que realmente es solamente así una combinación de imágenes que existían de un tema con otro tema parecido porque no tenemos mucha referencia bíblica estas imágenes que ven son fuertes ¿Por qué? porque es una combinación de dos palabras casi prohibidas por la sociedad de mencionar por cualquier término dejamos que la IA lo hiciera para que viéramos un, un aspecto un poquito más directo bien Ahora, que tal si ponemos solo a ese para luego poner cosas más fuertes? Esas es imágenes, ¿eh? cuando veas una imagen, no la veas más de tres segundos porque se graba en tu mente. Solamente mírala a dos segundos máximo. Cambia de imagen. Por eso salen bastante. Puedes mirarla. Pero no te cariñes con una imagen. No juegues con tu subconsciente. Ya que no puedes entender la fuerza, directamente lo bueno es que estudies para que entiendas cómo trabaja tu subconsciente y qué tanto él regula algunas funciones que tu cuerpo va a desencadenar en algún momento cuando esté. Manda un mensaje O por medio del mensaje que recibió Manda una acción ¿Qué es que veo? ¿Qué puede ser? ¿Un viejo? ¿Un qué? Una cosa rara ¿Qué puede ser? ¿La muerte? ¿Manipulación genética? ¿Una máscara? ¿Algo que no es? ¿Un muerto? ¿Qué puede ser? ¿Puras combinaciones extrañas. Extrañas de todo, porque cuando puse esto, siempre sale como de un lado deforme, extraño, muy extraño. Que creo que me rehusaría a opinar, porque si algo es deforme, algo es así, puede ser que estemos viviendo una realidad en donde. Estemos más aceptando las especialidades o deformidades de nuestra realidad como seres humanos Que queremos cuadrar las cosas a como se ven, a como son, a como pasaron, como cómo realmente se originaron Y queremos aceptar eso por encima de todo lo que tenga que vivir una persona Dándole privilegio a personas que uff, capaz y no vivieron no nacieron pobres Pero que la sociedad lo ayudó a que no se quedara pobre ya, estoy solamente uniendo imágenes Estoy haciendo lo mismo que la IA A un nivel más avanzado estoy Hablando de cosas casi Que a tu parecer puede ser sin sentido A buena hora Hora del sin sentido Vamos a poner esto ¿no? Recuerda que Los tres carbonos También los, La cantidad de talentos Que se el rey Salomón tomó. Aquí viene a entrar un poquito más de hermetismo, de cómo la vida sigue su curso. Así que vamos a ver qué es lo que es capaz de decodificar por medio de esto, lo simple. Veamos qué es capaz de hacer. Me imagino que va a tomar una bestia y va a tomar 13 y lo va a unir. Pero, ¿cómo tomará los tres números como un código? como lengua como un símbolo porque hay simbología ¿qué hará? ¿qué hará con eso? significa mucho para mucha gente es lo que me imagino grupo de rock bastante amorfico wow Wow. Increíble. Wow. Ya esto ya esto transmitió bastante. Bastante. Y ahora vimos bastantes cosas fuertes para que vieran qué, qué cosas mueven este mundo solamente algunas el que vaya y diga una estupidez como que no que el rock es del diablo es un estúpido porque en realidad inclusive lo que vieron hace un rato son de otro tipo de género <risa> tienen su mención tienen su razón de ser o sea que ni insulten para allá, ni insulten para acá usen su lengua para entender cómo manejaría el subconsciente todo lo que genera en una noche de sueño si pudiese soñar si hubiera la probabilidad de que hubiera una etapa REM y pudiese soñar ya, eso especialmente pero todo eso que mandamos a nuestra mente está ahí Sí, Luis, wow, mm -hmm. bien. Que okay, un, un hipopótamo fumando es lo que dice <ríe> increíble. Bien, vamos a escribir algo que sobrepasa los límites solamente para ver hasta dónde puede llegar los límites y cómo puede ser programada por medio de cómo toma las palabras. Eso entonces quiere decir que la base de datos también se está apoyando de este sistema de lenguaje de programación y eso hay que tenerlo en cuenta lenguaje de programación base de datos y también <ríe> querido autocompletar un poco inteligente si sí, el autocompletar era inteligente y guardaba lo que tú escribías ahora que guarde imágenes y base de datos que puedo usar a disposición así que vamos a comenzar vamos a mostrar slenderman de crepipasta negro negro color y negro utilizado, mmm, bueno, en Argentina y muchos países para describir a una persona afro, de una forma vulgar y ofensiva. Entonces vamos a ver de qué forma lo va a interpretar Crayon. Que me imagino que va a interpretar a Slenderman de color negro, en vez de blanco, como si fuera un papel blanco, va a ser negro. Solamente en base a eso. Hizo mucho cambio, puso todo blanco y negro, es más negro, llamativo. Bien, un, un gran reconocido actor de cine. Uno de los más favoritos para mí. Ya falleció según los datos históricos. En bicicleta. Ya que nunca lo vi en bicicleta, siempre en automóvil. O sea, es un actor que siempre actuó serio y e hizo cosas buenas. Entonces quiero ver qué tan capaz es. De qué forma interpreta las cosas. De qué forma es capaz de tomar los datos. y ahí soy bastante estricto, directo duro con la tecnología a ver hasta dónde puede ser, porque él está utilizando los datos que se encuentran en una base de datos entonces para tú ver y romper el sistema muchas veces hay que ser un poquito exigente más con algo que está haciendo modelaje, dibujo de modelaje y bueno como ve no hizo mucho esto parece una cosa rara, esto parece una carabela, esto parece... ya ustedes saben no tengo que explicar nada, por primera vez no tengo que explicar nada para ayudar a youtube a ser un lugar mejor pero también evitar que youtube se vuelva un lugar aburrido por eso estamos personas como yo ni para allá ni para acá con estos temas tecnológicos de nivel ecuménico solamente para tratar de sacar lo mejor de ellos y lo mejor muchas veces también impacta en lo peor así que veamos qué podemos hacer qué podemos escribir vamos a utilizar a la misma empresa. toma la frase y lo va a tomar muy literal y lo va a dibujar simple y sencillo, vamos a ver ahora 2 y 35 Cryon puede ser una persona o personaje Pero <risa> También puede ser Que tomó Esto Crayon Una persona o la misma aplicación Dibujándose a sí mismo Quizá Puede ser que El creador Se dibuja a sí mismo Con muchos estilos de dibujo Wow al parecer como me botó un poco. mientras que su carga esperemos esperé es lo que sale con lo anterior no hubo mucho cambio este de aquí me gustó bastante para terminar y vamos a buscar a Vladimir Putin con cabello largo veamos que tal yo creo que en inglés puedo hacer las cosas mejor Vladimir Putin with long hair normal drawing from any prompt this yeah. should take esta no tomará mucho más de dos minutos se quiera toda la paz de Dios minutos Oh, humanamente no hacen buenas comparaciones vamos a buscar que una de una forma exquisita la frase. Me gusta esta lectura de esta hora. aquí algo llamativo para no decir que están jugando con la gente que cree y no cree en, la en medio tengo como todo ser humano sus batallas y trato de ser un poquito realista hay muchos que siguen flujo, porque así lo sienten, y hay muchos más que siguen flujo, porque no les encontrado ni razón a su propia vida, pero entre los dos lo que me sorprende es que si hay científicos y personas preparadas que pueden mostrar la verdad, se genera problemas, que traen ya esto, estas estos propios cumplimientos que no sé si son normativos o de protocolos mundiales alta escala no menciono lo divino porque conozco muy bien esa esencia entonces esa esencia viene de la naturaleza y la cargamos todo encima con todos nuestros errores entonces tenemos que reconocerlo cuenta aquí el fin del tiempo mediante catástrofe o sea que han existido 10 tiempos y actualmente estamos en el décimo si no, si no me equivoco este es que es azul si sí lo puso ok si pongo azul es rojo vamos a poner lo que estamos buscando ah, el azul es rojo el azul, el azul es rojo prioridades no son lo importante aquí. <tose inhale> Bien, me gustó, azulejo rojo. Hice una composición entre bastantes azules. O esta de aquí me gustó, le dio los colores que son. Y si pongo. no es tanta la combinación esto parece plastilina bueno me es que busco imágenes y las compuso cambio de color a bastantes cosas en ropa bien vamos a buscar algo es que siempre me llama la atención con los datos históricos esto es fuerte o sea cuando digo fuerte que voy a probaba a fuerza bruta cualquiera tecnología. Antes que no entienda el hackeo, el hackeo no solamente se basa en, en escribir código, también para esto existe el lenguaje. El que el que sale ofendido de cualquier video que veo, cualquier prosa que vea de lo que hago, está siendo hackeado por un hacker entonces no hay por qué sentirse ofendidos si yo escribo o algo aquí, algo que en realidad no es ofensivo son dos palabras diferentes uno, un personaje histórico y el otro poniéndole una característica regional tengo unos antiguos relatos y al parecer no hay nada si esto se refiere al perro o la persona, ven, es extraño. Es bastante extraño. Y si hago así... estaría hablando yo en fútbol ahora o de que sea más libre más li libertario más a, a lo libertinado que qué me estoy refiriendo? Ah. de esto se trata creyendo explotar tu creatividad a otro nivel entonces estoy explotándolo a niveles irrazonables Creo que es la mejor forma de conectarse con el subconsciente, no solamente por medio de la razón, sino por medio de la irracional que crea de lo que no hay. y también recuerden si lo llegan a escuchar aquí también se habla mamadas pendejadas un casito al momento por eso se confunden algo que se haya hablado bien con alguna pendejada ya yo noto que el nivel es igual ya no se preocupen <risa> Composiciones por ordenador Horripilantes Me gustó este. lo pudo componer. Oh. Esta me gusta. Esto se basa en la creatividad, no se basa en maravillarte y seguir todo el tiempo reído y feliz porque estás haciendo algo. La creatividad también se basa en dejar, crear a tu mente cualquier cosa con lo que se pueda. Claro, en algo más lógico y algo más racional aplicamos eso en base a lo que nosotros aprendemos, lo teórico para luego aplicarlo en algún tipo de práctica o hobby o trabajo que nosotros queramos emprender proyectos me entiendes esto es lo mismo es una forma de soltar la mente tu subconsciente ponerlo a trabajar en base a que lo que pueda generar tu mente en base a una palabra no, horrible no mame otra etapa terminal me gusta este me gusta. Sí, este es un código bastante largo hexadecimal. voy a copiar solamente para que vean la extensión Base a ser 64 tan y ahí se va infinito está en blockchain si no me equivoco creo que ya esta versión está un poco perturbadora sé si es que fuera algo extraño un gato perro planeta cuadrado y ya ustedes todos ya saben que vamos a desembocar aquí no, pero cuadrado con eso basta y con esto nos fuimos eso me recuerda a las piedras de los ríos ustedes disculpen si creen en planetas y cosas con todos los adelantos científicos y las evidencias reales que sobrepasan la ciencia sobrepasan ahora lo histórico si sí, esto que da aquí no se parecen piedritas del río así que bueno solamente porque lo tengan en cuenta listo voy a hacer clic aquí y vamos a buscar lo último porque creo que ya todos estamos con la misma idea de que no interesa mucho lo que crea sino lo que está ocurriendo y lo que se está cumpliendo hasta yo puedo estar escéptico con las cosas en las que creí y eso llevó a la ciencia, pero la ciencia me volvió a traer al mismo lugar de donde salí para mostrar que la ciencia nunca se equivocó, mostró la verdad eran personas que querían mostrar otra perspectiva que en realidad no era la mejor. ustedes preguntan qué pasa con, con personas como yo cuando están leyendo y estas cosas sí le interesan más que lo que está generando aquí porque ya yo aprendí el mundo no hay nada interesante nada te lo puedo comprobar nada inclusive la naturaleza que es lo que más me conecta con ese ser el cual eres tú y yo no encuentro nada que se compare nada que se compare con eso ese ego que llevamos las personas que tenemos esa alta creencia en esos seres supremos. Que es uno solo. Pero a través de todos los tiempos se ha manifestado. ha reencarnado. Ha vuelto a la vida. En alguien que sigue la misma, el mismo patrón humano genético. Es interesante. Wow. me equivoqué porque no puso una tilde pero dejémoslo hacer esto Salón Jerusalén que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Así como la viena junta sus pollitos de hojas de su jala Y eso se refiere aquí A todos aquellos que están dispersos en el mundo Que no están en el mundo en su país natal en el que sus ancestros vivían refiriéndose a las posibles diásporas pero siguen dispersos haciendo la riqueza del mundo y reconociéndolo a un solo país pero es tan difícil de entender que se espera hasta los últimos tiempos o sea, todo el mundo tiene judío, personas con sangre judía, israelí Haciendo referencia a que si son del Estado Soberano de Israel o son judíos. Molestoso. Bastante molestoso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y aquí vuestra casa es dejada desierta. Porque os digo que de ahora no me veréis más hasta que diga y bendito el que viene en el nombre del Señor cuando eso se diga, en Israel, Jerusalén, ahí Israel, Jerusalén va a ver la gracia, es que al referirme a Israel, no me estoy refiriendo a, al Israel, a Jacob, a Yahud, el Padre, ni a Abraham, ni a ninguno de ellos, porque ellos fueron santos, me refiero a Israel como el país actual lo que es actualmente el estado soberano pero llama la atención su gente la gente que debería estar ahí que está en todo el mundo me imagino haciendo un imperio pero sin querer hacerlo debería estar en su estado natal sus nietos, bisnietos deberían estar en su estado natal no disperso por todo el mundo y eso incluye con nosotros Y aquí está esta profecía que duele. Podemos ser todos, pero que va? Me detengo y pienso en estas cosas. Ahí es cierto. Por eso es que comienzo a crecer. es cuando hay crisis estamos pasando por eso y se concentra en traducciones distintas se desaprovecharía la ocasión de crecimiento aquí se entiende volver al Padre gracias a la sacudida de la aflicción como dijo Jesucristo le digo que es, que es para que encuentren la paz en mí en un mundo tendrá que sufrir Tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo, y esto es bastante profético. 7:33-13. De este modo, el catolicismo afirma que los mensajes sobre la antigüedad se refieren a etapas de grandes dificultades personales de muchas personas. Catecismo y la iglesia católica: secuestros, lutos, abusos, quiebra económica. Y estamos aquí. Ya vivimos los secuestros, los lutos los vivimos, muertes de personas bastante famosas desde el 2016, del, del 2009 para acá, abusos, ya saben, muchas personas en Asia son idols, pero no pueden salir de su país, son esclavos de su propio sistema, quiebra económica, lo estamos viviendo actualmente, en todo el mundo o laboral recesión cárcel todo lo que ocupiremos diferente por eso es que lo que he dicho hasta ahora es la realidad y lo que he hecho dentro de la aplicación Cryon es para cómo se presta la realidad puedes pensar lo que tú quieras pero te vas a equivocar no, no lo hagas mejor ríete o mejor wow sorpréndete porque alguien lo hizo sí adelante pruebe mi crisol, saldré puro como el, como el oro esta palabra es hermosa crisol mismo es crisol pueden ser varias culturas pero en realidad nos volvemos partes de una misma una homogénea buscando crear esa sociedad si me pruebas en lo que ya uno es culturalmente ya como es así como nos está probando la vida con todo lo que pasa saldré puro como el oro los problemas que estamos viviendo no son como esto. La palabra hebrea tal, en Daniel 11, la palabra hebrea tal, angustia, es traducida por la Septuaginta como tribulación. El griego, ¿tú eres griego? No me recuerdo. No hay por qué estar angustiado con las cosas que están pasando. No tiene sentido. No tiene sentido. Sigamos viviendo y disfrutando las cosas como las disfrutamos a nuestro modo. A lo violento, a lo bruto, a lo agresivo. Pero sí es mejor. Como cada uno lo sepa hacer. Tratemos de no lastimar. Que eso lo vemos imposible. La gente se lastima en estos tiempos, está sola. Qué miedo le vamos a tener a alguien que le tiene miedo a cambiarse. A no enfrentarse. La profecía de Jesucristo se relaciona entonces con la de Daniel 2.4.4 4, Y en los días de aquellos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas El reino mismo no será pasado a ningún a ningún otro pueblo Triturará y pondrá fin a todos estos reinos y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos Wow. Él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos, no solamente por el anuncio de la gran terribolación, sino por la señal para en Mateo 24 al 15, cuando ve la abominación de desolación anunciada por el profeta Israel. Cuando esto llegue, cuando todos los reinos del mundo sufran esto. Porque Dios va a establecer un reino que no va a ser reducido a ruinos. Pero todos los demás van a pagar el, el plato roto. Porque el reino ese se va a construir. Todo el mundo se va a destruir completo. La gente dice, wow, cómo se va a destruir. Para eso están los cataclismos que ocurren de tiempo en tiempo. Que destruyen mundos completos si es posible. Ya no va a ser en agua como antes, sino en fuego y como va a ser en fuego, mucho va a ser destruido, entonces, porque hay, existe persona que piensa que hmm, científicamente estas cosas no pueden ocurrir, si pueden ocurrir, no es para atormentar, es para mostrar la verdad, mostrar que hey, el mundo tiene que seguir un curso natural, y lo estamos pervirtiendo por lo que nosotros pensamos que es natural, por las situaciones que nosotros hemos vivido en la vida. Entonces, ¿qué? Vamos a alterar la naturaleza para darnos una mejor subsistencia a nosotros. Eso es muy egoísta para con la naturaleza que nos dio la vida. Solo lo dejo hasta ahí. Mientras el planteamiento de 14 me dice que el término se dirige a cada persona y de una de quien es aprobado según su fe. Feliz, el que sepa esperar y llegue a 1335 días. El pueblo, por tanto, es referido a la suma de estas individualidades que deben vivir cada uno en su proceso de aflicción. Wow, sabes que cuando dicen esto, los tres, me los tres años y medio, lo primero en que yo pienso es que en eso se va a cumplir en el, 20, en el 2023, a mediados del 2023, en, en este país. Van a quitar muchas cosas Van a venir problemas graves Entonces esto es una resistencia Escatología e historia De esta manera así es como el libro de Daniel El Evangelio y la Carta de Pablo Para la Apocalipsis El significado de cada época concreta No debe encontrarse solo en sí misma Sino especialmente en su relación con la totalidad O sea, se tiene que cumplir todas las partes en un tiempo justo y estamos en un tiempo donde se va a cumplir porque se han cumplido cinco profecías en todo nuestro tiempo desde el siglo 20 hasta acá inclusive desde antes pero ahora todo se está poniendo de acorde a la tecnología a la cámara a la videovigilancia a lo que viene siendo la centralización descentralizada a nivel mundial todos estamos interconectados pero estamos dispersos sin embargo va a haber una sola fuerza central que nos que va a buscar guiar y ahí es donde estará el anticristo así que hay que tener cuidado 167 antes de Cristo tanto Daniel como Jesucristo uno en el hecho histórico de que va a suceder en tiempos relativamente senados con el final de los tiempos en caso de se refería en primer a la gran persecución del Antíoco 4 quien en 600 en 1667 antes de Cristo suspendió los rituales de adoración a Yahvé en el templo de Jerusalén, ordenó la destrucción de las escritorias judías y prohibió la observancia del sábado además norma de la ley mosaica en diciembre de este año hizo erigir un altar a Zeus en el templo de Jerusalén y aquí ya tenemos problemas que ya venían de los griegos y eso para que todos lo tengan en cuenta todos. Nunca me gusta la mitología griega y mucha gente piensa en eso, pero yo sido más pagano y no he mostrado la verdad. Pero por medio de algo que es mitología como eso, se han podido por medio tecnológico mostrar en otros aspectos como el arte, ya sea escenográfica, todo lo que ocurre en el tema de la idolatría, inclusive poniéndolo a contrastar con lo que vienen siendo los superpoderes y ficción lo sobrenatural para darnos un toque espiritual del tema en que vayamos a tratar la ira, la superación, la perseverancia y el coraje la sabiduría en sí también muchos jugaron el, el señor de la guerra God of War tienen que jugarlo y entender mucha simbología y muchas cosas que se ven ahí que muestran cómo puede ser la realidad ¿Cómo? pero bueno, si lo ves desde el punto de vista desde el protagonista vamos mal mucho odio y mucho resentimiento entonces es difícil de lidiar eso se vuelve algo cliché la abominación desoladora semana 70 de Jesucristo al hacer esta anuncia hablaba en primer lugar la cercana destrucción del templo de Jerusalén construido actualmente. Un no solo sino de... Sino de fin del mundo. Entonces la tribulación tan grande como no la hubo ni la varada. A nivel mundial para que haya una tribulación. Con el diluvio mosaico. No es mosaico digo yo enoquiano no fue la persona llevada al cielo y cuando vino muchas cosas ocurrieron pero desde el diluvio hasta acá no ha pasado más nada y tiene que pasar algo peor tiene que ser por fuego tiene que ser por lava el, la tierra va a comenzar a abrir sus fauces aquí en el país en donde estoy muchos ricos están explotando cosas que no tienen que explotar como el petróleo y están dejando nuestro subsuelo sin protección alguna y no lo están viendo ni lo van a ver hasta que ocurran las cosas mientras que en media cadena de del anillo de fuego del pacífico en tema volcánico se están activando el lado atlántico peor incluso los terremotos y los sismos ultramarinos con lo que viene siendo los cambios en las costas del Perú y de otros países a nivel mundial. Se Están viendo muchos cambios, criaturas que siempre están acostumbradas a estar en el fondo marino, están yendo hacia arriba y esto ya es problemático porque esto ya viene hablando de algo que va a ocurrir desde abajo, como el tema de las medusas medusas que emergieron a la superficie sabiendo que esta estaba en el fondo oceánico y esto ya viene siendo grave, va a pasar algo que va a causar el, el hundimiento o bueno pues la emanación de lava a nivel mundial terremotos y grandes cosas vendrán y Dios nos guarde yo tratando de hacer las cosas diferentes pero tardé muchos años en compartirlo con la gente que lo primero que pienso es que ya era el momento si no lo hacía hoy no iba a ser nunca no podía liberar eso no encontraba gente que tuviese la misma convicción que yo entonces por qué lo voy a hablar todos saben que en lo secreto es donde nosotros somos lo que somos pero esto al ya pasar a público deja de ser secreto entonces ¿de qué me tengo que preocupar? esto está ocurriendo porque está ocurriendo así y tenemos que permitir que ocurra cuidarnos los unos a los otros lo más que se puede y ayudarlo otras tribulaciones registradas en la historia a lo largo de la historia de la humanidad ocurrido genocidios y pandemias manutención apocalipsis apocalípticas tales como la peste negra siglo XIV un tercio de la población europea aproximadamente 25 millones de muertes solo en Europa la Primera Guerra Mundial hubo 8 millones de muertos y 6 millones de inválidos La Segunda Guerra Mundial en el cual 60 millones de personas murieron. Y el COVID-19 que estaba tratando de hacer la diferencia. <risa> <risa> en apocalipsis tal, se anuncia una época terrible bajo el dominio de la bestia en la cual Daniel 7 del, 20, del 19 al 21 la bestia consigue que muchos la adoren. Está ocurriendo con lo que viene siendo la inteligencia artificial, y hay que tener mucho cuidado con eso. Apocalipsis 13, del 8, de 11 al 15, puede ir con el adversario descrito en dos de estas segundas terapias o sea, como el hijo de la perdición que se llama Dios y objeto de culto. De manera que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndole, haciéndose pasar por Dios, pero no es Dios, que se hace llamar que se llama Dios y objeto de culto, ahí, luego diócesis, hay cosas que a mí no me cuadran, pero es en base a que el que viene a usurpar el puesto de Dios se hace llamar Dios, Dios es el Señor, Dios tiene 72 nombres, si no me equivoco, sus 72 nombres el total de sus nombres Y la extensión del mismo Es el nombre de Dios Pero este se va a hacer pasar por Dios Porque Dios significa Dios Para mí existe Dios Supremo Y por eso lo pongo un punto más alto por si seres humanos se quieren llamar Dioses Está bien Entonces si ellos son Dioses y se creen Dioses a su manera Entonces todos somos Dioses Pero existe uno Supremo Y ahí todos nos entendemos que entiende cómo se maneja este mundo. Trabaja en la naturaleza humana y nuestra propia energía que emana de nuestra alma. Esa gotita que se dejó dentro de ella, el espíritu. El objeto es objeto de culto. De manera que se siente en el templo de Dios como Dios y hace, se hace pasar por Dios. Luego causará la abominación desoladora. Por él lo causará. Porque va a corromper lo que viene siendo el trono. Apocalipsis 15, 2 al 4 aparecen los que triunfan sobre la bestia, quienes visión anterior a 7, 17, 9 al 15 edificó como la multitud de los que vienen de la gran tribulación. Los que vienen de la gran tribulación. Muchos de nosotros estamos pasando por tribulación así que ojalá seamos parte. O bueno, nuestros sucesores. También estos anuncios se referían primariamente a la historia inmediata al Imperio Romano. ...así como al final de los tiempos... ...al igual que el libro de Daniel, los evangelios y las cartas de Pablo... ...por la apocalipsis, el significado de cada época concreta... ...no deben encontrarse solo en sí mismas... ...sino especialmente en su relación con la totalidad... ...de manera que, que es el fin... ...que le da significado a la historia humana concreta presente... ...la gente dice el fin del mundo... ...es que el fin por el cual fue creado el mundo... ...es el que actualmente se mostrará al final. Entonces, esa es la forma en que nosotros podemos describir para qué nosotros fuimos creados en este mundo, cuál fue nuestra finalidad, no finalidad de, de que se va a acabar todo, ya de cese de la vida, no es la finalidad de la vida, para qué nacimos, por qué estamos viviendo aquí, por qué tenemos creencias, por qué tenemos eso que nos conecta a personas que somos como somos y a otras que no, pero que buscan creer. Estamos de mediadores y estamos así. Yo para en la mitad. El pecado tenía que entender de mí que yo tenía que sufrir para luego perfeccionarme. Ya estoy en ese punto. Casi los 30. Pronto. Prontito. Como apóstoles, además. Cuando la tribulación estaba siendo vivida por los precursores del cristianismo, la, la persecución y martirio a los que fueron sometidos los primeros evangelizadores como los apóstoles y los demás discípulos, yo contesté, Señor, Tú lo sabes, el anciano me replicó. Esos son los que vienen de la gran, perse de la gran persecución, han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del cordero. ¿Qué más? ¿Qué más? Cam. habla con él cuando lo necesites y hazlo en silencio. Pero ¿qué más con esto? ¿Qué más aquí está la clave? Los que vienen de la gran persecución muchas personas que murieron que actualmente no están otras que estamos y otras que estarán. Puedes sentirte parte del movimiento. ¿Por qué? Porque esto es tu decisión y, y tú eres libre Yo aquí nadie te tiene que arrastrar nada Por eso es que yo no hablo mucho De nada de lo que hablarán las otras personas Porque ahí está Por tu manejarte a través de la verdad totalitaria a la cual el mundo tiene miedo por las cosas que están ocurriendo Pero el mundo es ignorante de lo que está haciendo Y está mostrando de que el, el grupo más peligroso somos nosotros esos que vienen de la gran persecución han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del cordero la han lavado y blanqueado es que nos hemos perfeccionado gracias al sufrimiento que pasó ya Cristo con nosotros cumplió la ley aún así fue crucificado en el, la, la peor falta de respeto a un ser humano en este mundo esa fue la forma en que nos dijo ahí, si a mí me pasó así, no se preocupen ustedes y vayan. Así que aquí se termina esto, probando ingeniería artificial. Ya. Yeah. <ríe> Inteligencia artificial. Que parece más ingeniería artificial. Todo está tratilogio. Pero qué tengo que decir. Todo lo que se maneja, se maneja así hay interpretación de cómo lo puedan, se puede ver. Lo divertimos, lo disfrutamos Yo estoy en una etapa en mi vida Que igual como inicié Ahora me estoy divirtiendo Seriamente me estoy divirtiendo Antes No era nada serio Pero no me divertía Eso es peor que la seriedad Entonces ahora me estoy divirtiendo con estas cosas Disfrutémoslo Para eso estamos Éxito, buenas noches, tarde mañana Tú solo procura ser feliz estar conectado con la fuente original la fuente original ya sabes qué ya sabes quién es y ya sabes que está en ti